Girl Talk Makes mashups. El día de hoy les voy a hablar sobre Girl Talk y su disco All Day. ¿Quién es Girl Talk? Gret Michaels Gillis, o Gillis, un ingeniero biomédico de Pittsburgh, el cual lleva por nombre artístico DJ Girl Talk, que lejos de ser un DJ o disc jockey, es más un productor o creador de mashups únicos los cuales lo han llevado a tocar en festivales como Coachella, uno de los más importantes en todo el mundo, y también asimismo su mismo trabajo lo ha llevado a convertirse en un activista sobre la ley de propiedad intelectual. Pues Greg Michael, en su experiencia al ejercer su carrera como ingeniero biomédico, notó que muchos de los procesos para producir fármacos, los cuales cubren enfermedades de gran escala, están parados o frenados, o no continúan debido al tema de las patentes, propiedad intelectual o derechos de autor. Sin embargo, la industria musical a la que él también se dedica comparte esa característica. Un ejemplo muy claro de derechos de autor es el que los creadores de contenido de YouTube se topan. Al no poder usar una canción por el tema de derechos de autor. Este sería un caso referente a YouTube o lo más cercano si tú creas contenido para la plataforma. Sin embargo, en este caso, Girl Talk es la persona indicada en tema de propiedad intelectual, pues el hecho de remezclar o crear mashups con trozos de canciones muy conocidas lo llevan a compartir la misma experiencia como su antiguo trabajo. Solo que aquí, Greg Michaels toma muestras de música o de samplers de canciones conocidas como Jackson 5, Queen, Beastie Boys e incluso Elvis Costello todo esto con la finalidad de crear nuevas pistas pero antes de continuar ¿qué es un mashup? tú me dirás bueno ¿qué es un mashup? de acuerdo al diccionario de Oxford el término mashup o en español triturar eh, significa lo siguiente es una grabación creada combinando y sincronizando digitalmente pistas instrumentales con pistas vocales de dos o más canciones diferentes entre el acervo de remixers que crean mashups o un historial de otros trabajos de mashup están el de Soulwax quienes tienen un CD titulado The Mashup Machine el cual hace referencia directa a Craftware en la portada y su contenido va desde mezclar a The Beatles con Kraftwerk, The Clash con Basement Jacks, Destiny Child con Nirvana y Beastie Boys con ACDC, todo a la par para crear un track. Eh, también existe el disco o álbum de Danger Mouse, titulado The Grey Album o el álbum gris, donde usa instrumentales o música de The Beatles para sobreponer las vocales de Jay-Z, entre los cuales trae el éxito... 99 Problems y Public Service Announcement eh, realmente trae todos los tracks de The Black Album este disco es un juego de palabras entre la mezcla del negro y el blanco el Black Album de Jay-Z y el White Album de The Beatles como resultado el gris blanco y negro dan gris y por eso le puso The Grey Album Danger Mouse ok, esos dos álbums podrían ser un par de los muchos que podrías escuchar en materia de mashup y sí hay bastantes en la actualidad, tanto tracks como álbums completos yo he llegado a escuchar mashups de Daddy Yankee con Mac De Marco de Rage Against The Machine con Calle 13 de Calle 13 con Yeah Yeah Jazz yeah, yeah. y no, no son malos, son perfectos para la fiesta y admiración creativa pero me atrevo a decir que el álbum de All Day es el más ambicioso y variado en materia de mashups al día de hoy pues no se limita al momento de usar un sampler, solo diré eso. Sobre All Day, es el quinto álbum de Girl Talk, pero en cuestión de contenido es el más sobresaliente. Pues a más de una década de su release, logra ser aceptado aún para escucharse. Y entre las opiniones, hay una que me gustó mucho de este disco, fue la de Ryan Dumball de la Pitchfork. Un periodista de la revista Pitchfork comenta lo siguiente. Girl Talk ha descubierto exactamente lo que fue puesto en esta tierra para hacer transformar cinco décadas de música pop en mezclas perfectas y de buen ritmo Y luego en vivo convertir esas mezclas en una celebración tribal y sudorosa de la música pop en sí Esto es la opinión o lo que, o lo que comenta eh, Ryan Dunbar de La Pitchfork. Ok, pero All Day... Es el disco para iniciarse en el mashup, me atrevo a decirlo, como espectador o como productor. El mismo material logra ofrecer tracks con un amplio acervo musical alfabético y generacional. Algunos músicos o bandas que incluye este disco, All Date, The Girl Talk, son artistas como afex Twin, Black Sabbath, The Depeche Mode, Lady Gaga, Madness, M.I.A., N.W.A., Pitbull, y Radiohead. Imagínate escuchar a Pitbull con The Page Mouth. Sí, sí se puede. Y sí lo hace en este disco. Por mencionar algunos que rompen una brecha generacional y de géneros musicales que Girl Talk logra mezclarlos para la pista de baile y crear a partir de lo creado como buen DJ. Teniendo un estilo único. Es un ataque masivo de tracks que a los puristas musicales les incomodará o les fascinará. Te lo digo por experiencia. Pues tan solo el primer track de este álbum es Pigs de Black Sabbath mezclado con Tupac, Jay-Z, Ludacris y M.I.A. para finalizar con Blizzard Bob de Los Ramones acompañado de vocales de Missy Elliot y bases de N.W.A. Esto solo en el primer track de los 11 restantes, bueno el álbum trae 12 tracks. Su técnica de tocar y estilo en producción y todos los samples que usa, bueno. Hablemos un poco de eso, lo mejor de Girl Talk es que toca sin prejuicios de DJs, toca con una laptop, un mouse y un software que sinceramente desconozco, pero el trabajo creativo que ofrece o reproduce en vivo es un frenesí de cultura pop musical plasmada en un set de menos de 50 minutos con alrededor de 300 samples. De acuerdo a las páginas Illegal Art y Girl Talk Fandom se han registrado alrededor de 369 samplers o tracks usados para el álbum de este review, All Day, y 35 samples no reconocidos aún, pero menciona que esos han sido detectados y se desconoce la línea del tiempo en donde se muestran. Bueno, pero realmente el fuerte de Girl Talk al tocar es el rap, el cual mezcla en ocasiones con tracks sumamente conocidos por todos los melómanos como Mother Love de Bowie, Pigs de Black Sabbath, In Bloom de Nirvana, Every, Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fears y Song to the Blood, That's Why I Like the Bruno Mars eh, todos estos tracks que te mencioné son acompañados con barras de rap y los tracks como base para después trasladarse a otro género en su selección el uso del pitch se lleva todo el protagonismo aquí, sin miedo, sube, baja, de una manera muy cruda y ruda para dar paso a otro track y tiene fades muy sincronizados al momento de liberar los drops y siempre usa el rush más fuerte, más esperado en las canciones populares para explotarlo en el momento adecuado con el vocal adecuado de otra canción que tú conoces, desde la cultura pop, del rock, el rap. Bueno, mmm... La conclusión podría ser esta, es un remixer que vino a revolucionar la cultura del sampleo y dar vida a las canciones que hemos olvidado, o no nos atrevemos a escuchar o poner en fiestas, es un dj que no temió a innovar y creó una brecha para los nuevos creadores de remixes, es por eso que recomiendo este álbum, déjame tus comentarios acerca de The Girl Talk, si lo conocías, si no lo conocías o si piensas que hay otros álbums de mashups que debamos Tengamos que escuchar Es lo que puedo decir acerca de Girl Talk Bueno Si te interesa saber más sobre Girl Talk Puedes mirar el documental R.I.P. a Manifesto Remix De Brett Gaylor El cual toca el tema más a fondo De la propiedad intelectual O los derechos de autor Y también puedes descargar el álbum De All Day Del que te estoy hablando en esta reseña En su página IllegalArt.net El cual es gratis Y bueno Esto ha sido un episodio cero más, espero te haya gustado el video, suscríbete, comenta, dale like y te dejo a los créditos finales todos los samplers usados en el disco All Day, y bueno, espero te haya gustado, sería todo, nos vemos. You know you